para él, él, él, él, okay, él es mi porque no tiene nada de ley es lo que es, le trataba un pago un pago sabe qué parte jefe cometer la gira en su cama cuando ya llegó la muchacha porque se enganchó y me encajó. uno ya, ya que él con un bate para darle la propio pues, futuro para ti no pues se perdió se perdió con ella por eso como... ah, ella apareció. y los negros son Ay, ella no es de ella, es de ella es que y los dos son de ella. El, yeah, el, el cuenta, es que ella es que lo que sabe es que no que el que no que no es que que es porque no es que que ella que